a seguir por la señal de tu DN en punto de las 12 pm partido de la jornada 2 del clausura 2022 de la Liga MX el equipo lagunero viene de perder 2 puntos ante los tigres de la UAN el último minuto por lo que buscarán sacarle la espina y sumar sus primeros tres puntos ante el Toluca que llega con el orgullo herido el equipo de Nacho Ambriz fue vapuleado por los pumas de la UNAM y cayeron de visita por goleada de 5 a 0 por lo que difícilmente salgan con el mismo nivel ante Santos Laguna y buscarán lograr una victoria. El partido será este domingo y podrás disfrutarlo completamente en vivo por la señal de tu DN en punto de las 12 pm en el inicio de la jornada dominical de este fin de semana. Y hasta aquí el video, no olvides en suscribirte, dejar tu like y comentar allá abajo.